Al final, ¿a qué se reduce toda la paranoia de las sanciones de Occidente en contra de la economía rusa? Ojo a este dato, amigos, y creo que esto ya está formando mucha controversia, sobre todo en los aliados del norte. Y sigue siendo literal la pesadilla Moscú para las aspiraciones hegemónicas occidentales Les voy a citar este artículo del diario francés Le Monde que aunque parezca increíble así lo está titulando que Francia da luz verde a la colaboración con Rusia en un proyecto nuclear de Hungría curioso que todo esto se da luego de las declaraciones hace poco de Macron pidiendo a la Unión Europea ser más independiente de los Estados Unidos, ¿Qué opinará Porrell y von der Leyen sobre esto ¿Dónde queda el gran efecto de las sanciones contra Rusia bueno pero de qué se trata toda esta información amigos escuchen bien según los diarios el voz se trata del proyecto del suministro de equipos para el proyecto PAX 2 que construye la corporación nuclear Rosatom en el contexto podemos decir que el gobierno francés decide permitir que Framatom, una filial de la energía nuclear de Electricité de Francia. Participe en la construcción de dos reactores en la central nuclear húngara PAX-2. Proyecto que está siendo liderado por el gigante nuclear ruso Rosatom. Informó LeMont este jueves. El asunto ha sido calificado como controversial y ha levantado apoyos y eh, no apoyos por parte de muchos gobiernos aliados en el norte y mucho porque recientemente impusieron sanciones a la economía de Moscú por parte de la Unión Europea y esto pues ha levantado ampollas dentro de la misma comisión algunos analistas habrían asegurado que el nuevo paquete de sanciones en vez de apretar tuercas da más exenciones a las mismas sanciones hasta la fecha las sanciones europeas no apuntan a la industria nuclear rusa si los actores franceses desean asociarse con otros actores europeos no vamos a impedirse lo declaró al diario una fuente cercana a Agnes Parnier-Rossier, ministra francesa de transición energética según la fuente Lemont Dice que los actores franceses de la industria nuclear apoyan a socios europeos y en particular a Hungría en todos sus enfoques y en todos los proyectos que se lleven a cabo en su territorio. Siempre y cuando se respeten estrictamente el marco europeo de las sanciones internacionales, añadió la fuente, según el informe. Habla de la participación de Framatom En la construcción del proyecto En la parte central del país Maguiar Y fue ampliamente discutida El mes pasado durante una reunión Entre el presidente francés Emmanuel Macron Y el primer ministro húngaro Víctor Orbán Las fuentes de Le Monde señalaron que París y Budapest comparten Una fuerte creencia en la energía nuclear A pesar de los desacuerdos Sobre otros temas de la agenda europea El proyecto pax se puso en marcha en 2014 y en virtud del acuerdo entre Hungría y Rusia se prevé la construcción de dos reactores nucleares a cargo de Rosatom y se habla también de un préstamo estatal ruso para financiar la mayor parte del proyecto los cuatro reactores existentes en Pax se pusieron en marcha en 1982 y 1987 y producen aproximadamente la mitad de la electricidad del país centroeuropeo el mes pasado el mismo ministro de Exteriores, Peter Siharto, declaró que su país podría aumentar el papel de Framatom en el proyecto tras los problemas surgidos con otro proveedor, la alemana Siemens Energy, que por el tema de las sanciones se exime de participar. Ambas empresas habrían sido contratadas para suministrar los sistemas de control de los nuevos reactores de PAX-2, como parte de un consorcio franco-alemán. La participación de Siemens en el proyecto está actualmente bloqueada por Berlín en el contexto de las sanciones antirrusas por el conflicto en Ucrania y de la gradual desnuclearización energética de Alemania. Les hago una pregunta. Macron le está cobrando al norte la traición de Laucus por no vender los submarinos. Pero bueno, el negocio es redondo con la energía nuclear y ahora, pues, con este negocio, al final, como dice el disco, por la plata baila el mono y al final de tanta paranoia de sanciones, todo se reduce. A negocio. Uno de los datos más esperados del rendimiento de la economía ha puesto de relieve una subida inesperada en los puntos para Putin. Se esperaba por parte de los expertos occidentales que la caída de la economía rusa fuera de menos 1,4%. Y sorprende el dato del crecimiento de 1,2%, y esto se da por primera vez en un año, donde la economía rusa sigue creciendo a través de sus manufacturas. Y gran parte de ello se ve, según este análisis de expertos europeos, tiene que ver con los metales y compuestos, presupuesto destinado a fortalecer las fuerzas rusas para con Ucrania y a esto agréguele todo lo que tiene que ver con los chips la tecnología que todo esto ha subido un 25% este año y como les decimos este dato es relevante en el contexto de que se creía que con las sanciones Rusia iba a sucumbir ante la hegemonía occidental y ha demostrado una vez más putin lo contrario a sus contradictores pero esta jugada es por parte del mismo gabinete de la defensa de rusia que ha puesto el fondo en el acelerador presupuestal fortaleciendo y poniendo al alza su economía a través de la producción industrial en el entorno de la guerra con ucrania pero escuchen bien amigos porque este tema sí que es importante y sobre todo entenderlo, sobre todo que bueno muchos analistas son escépticos en el tema de cómo se está portando el tema geopolítico y que pudiera incidir en el tema del fin del dólar para el mundo. Para unos es imposible desdolarizar la economía mundial, para otros los pasos se están dando a largo plazo y puede tener el efecto que es comerciar sin dólares como moneda de reserva. ¿Creen ustedes amigos, que el mundo se pueda desdolarizar? Creemos que es importante su opinión, amigos. Bueno, pero escuchen este dato que para muchos economistas ven esto como algo que es contraproducente para el reinado del billete verde, y es que se ha conocido que Yuan superó al dólar en pagos transfronterizos en China. Aquí es donde analicemos un poco. Desde que inició la situación entre Moscú y Kiev, se ha venido formando una especie de bloques, por decirlo, de quienes se mantienen al margen y los que apoyan las sanciones occidentales contra Rusia. Pero ese margen neutral tiene otra ventaja que son los que están haciendo fiesta, porque se ha despertado la opción del comercio sin dólares que viene promoviendo China, Rusia con los países que no están alineados con Washington. Y es que todo indica que el negocio es redondo y mientras más sanciones eh, hayan para Rusia, los países del BRICS están riéndose porque el negocio se acrecenta a nivel comercial con los rusos, China, India, Brasil y Arabia Saudí y otros que están pidiendo pista para entrar. El último paquete de sanciones se Escucharon voces en Europa que están cansados y que piden, bueno, ya, párale. Las sanciones no van para ningún lado y es que muchos ya se están dando cuenta de que las sanciones no es el camino adecuado para sus economías. Y es así como lo están haciendo. Un país, ejemplo de Europa, que está obligado a comerciar con dólares, le dice a China ahora que, bien, vamos a Pactar comercialmente, pero con dólares. Pero China le dice, hey, hey, quieto ahí. Yo comercio ahora con yuanes, pero el otro le dice que no, porque el dólar es el rey y que si no lo hace, pues sencillamente la economía de china va a quebrar. China le dice, eso a mí me tiene sin cuidado. Vete a comerciar con el tío San porque yo ya tengo detrás quienes quieren hacerlo y sin miedo a las sanciones y que aceptan el pago con mi moneda aquí nos asalta la pregunta hasta dónde el tema sancionatorio ha sido ese flash letal entre comillas para el dólar y china ha dado el primer cimbronazo el país de Xi jinping y este es un mensaje fuerte porque ahí está detrás brasil ahí está argentina ahí está la india arabia saudita y Creo que este dato también es muy importante saberlo, un dato de la empresa M&D que ha dicho que el dólar sigue dominando pero que su reinado tiene los días contados y ojo a lo que está diciendo el fondo monetario internacional que está diciendo que los cambios en la geopolítica puede acelerar la llegada a un sistema monetario multipolar y esto es algo que es catalogado como algo muy desastroso y en su defecto más cuando la economía del norte está pasando por sus peores momentos de inflación y con una china que está a flote económicamente y desde los brics buscan la forma de aislar la moneda de reserva del norte y ojo a lo que está diciendo la constructora Emanji. Aunque las divisas digitales siguen siendo una parte relativamente del sistema, relativamente esto se comporta como algo serio para el dominio del dólar. Es decir, esto es un total desafío. ¿Por qué Jane Helen del tesoro allí en el norte pide que se avance a la moneda digital, el dólar digital? En paralelo está pasando en Europa. Allí están estudiando la posibilidad y corren el riesgo de que toda la tendencia que hay ahora de las criptos y las monedas digitales se lancen a... Cubrir ese mercado que está alejando al dólar. Expertos dicen que deben de hacerlo ahora, porque el movimiento de los BRICS es acelerado. Aunque a nivel digital esté detrás el tema del control poblacional, pero eso no es lo que está en juego ahora. Está en juego en que el dólar pierde terreno. M&G dice que Estados ha visto perder su peso mundial en las últimas décadas, aunque su economía sigue siendo la más grande del mundo. Otros países, particularmente China, se están poniendo al día rápidamente. Como resultado, el dólar está volviéndose menos importante, según este texto, para el comercio internacional. Y en ese contexto, analistas dicen lo siguiente. Si el dólar pierde valor en tres cuartas partes del mundo o en las potencias, o mejor dicho, en los países del BRICS, China, India, Rusia, Arabia Saudí, Brasil, entre otros, y solo está fuerte en Europa, en el mismo Estados Unidos y los aliados, estaría en peligro su valor. Y esto tiene con mucho trabajo a la élite occidental que andan valorando todo hasta las sanciones porque han hecho más daño al dólar que a la misma economía rusa. ¿Qué opinan ustedes de esta noticia? Pero escuchen bien porque vamos a cerrar esta información. En las últimas horas, quien es la segunda al mando en Corea del Norte, estamos hablando de Kim Jong-un, hermana del de líder Kim Jong-un le ha dicho esto al presidente del norte, que es un hijo sin futuro. Es lo que ha dicho la hermana de Kim Jong-un, respondiendo al líder del norte, que dijo recientemente que Corea del Norte pues, debía de cambiar de régimen. Eh, según Taz, Kim Jong-un, política norcoreana y hermana del líder de este país, criticó recientemente al presidente del norte sobre el fin del régimen como una tontería. Voy a citar textualmente qué fue lo que dijo la política norcoreana. Dijo lo siguiente. Otra cosa que no podemos dejar pasar, ni pasar por alto, es el hecho de que el director ejecutivo del Estado enemigo usó oficial y personalmente la palabra el fin del régimen bajo los ojos del mundo. Citó la agencia de noticias de Corea Kim Jong-jong, subdirector del departamento del Comité Central del Partido de Trabajadores de Corea, en un comunicado. Puede ser tomado como un comentario sin sentido de la persona en su vejez que no es en absoluto capaz de asumir la responsabilidad de la seguridad y el futuro del norte. Un anciano sin futuro, ya que es demasiado para él servir los dos años restantes de su mandato en el cargo sostuvo. Esto se dio en una conferencia de prensa conjunta con el líder surcoreano John Chuk Seol en Washington a principios de esta semana, donde Biden dijo que una nuclear de la República de Corea del Norte contra Estados Unidos y sus aliados y socios resultaría en el fin del régimen gobernante de Pyongyang el ocupante titular de la Casa Blanca reiteró que tenía autoridad absoluta como comandante en jefe y autoridad exclusiva para usar un arma nuclear. Sin embargo, dijo que el norte no tenía intención de colocar armas nucleares en la península de Core. ¿Qué opinan ustedes amigos de estas dos noticias? Los invitamos a que nos dejen su comentario en la cajita de respuestas. Si son nuevos, activar la campanita de notificaciones, suscribirse al canal. Muchas gracias también a la gente que nos sigue en toda Latinoamérica, en Norteamérica y en el mundo a través de noticias internacionales. Mundo. Muchas gracias por su audiencia y nos escuchamos en el próximo contenido de noticias. Yes.